Sí. <risa> chico jarco con los manos, Chico Bato con un palo Checa lo que estoy narrando Agarra lo que voy flotando Como sube y como bajo Poco a poco me hago cara Mucho, mucho, voy cambiando Por los sueños, no tus labios Por colegas, por los fallos Por los de mi barrio Bebiendo un ticolario, Cantando café que nos dan las cuatro Menuda tortura primo para el que estuviera al lado para el que estuviera al lado hace que la boca una no hace que la, la ciudad, ciudad fuente de mierda sola seis vengo de fiesta la boca como eh. una suela vaya camino me espera no sé ni dónde me lleva la topo nunca me espera Tu, ¿Tu mierda pues me ya me suena bien. yo lo saco toda primera como el corazón no. lo quiera pero a veces quieres mierda soy eh. el último que queda eh. de una lista de de una lista de decenas de una lista de decenas Yo soy el último que queda de una lista de decenas, de una, lista de decenas. De una lista de decenas Me cortara allí mis alas No fue lo que yo esperaba Cada segundo me pana eh, eh. Mi mente se me dispara Pensando cosas muy raras Más de un tema por semana Yo no compro ropa cara No le engaño con la falsa Crap real, motherfucker con arena grata, que venimos de Granada, que hasta las farolas, cantan en verdad no entra la rata, si no cierras la ventana, no a las drogas que te matan. Eh, yo, loco, voy a poco, rellenándome Ay. mi coco de todo lo que él conozca, aunque ahora anda roto, nunca se arreglará solo, llorería el fin de todo, eh. fin de todo, eh. fin de todo. De todo lo que conozco, aunque ahora anda roto Nunca se arregla solo Tú le ríe, fin de todo Tú le ríe, todo de todo, todo. todo, todo, todo. todo. todo ríe, fin de todo